pues buenas tardes y bienvenidos a la Junta Académica correspondiente al mes de noviembre del año 2018. En primer lugar, como siempre manda el orden del día, en primer lugar eh, tenemos el, la lectura del acta anterior, pero como ya os la han enviado, aquí solo cabe eh, si hay alguna... Objeción, alguna cosa que no esté conforme a alguien o algo. Si no es así, la damos por aprobada. De modo que pasamos al segundo punto del orden del día. Al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de ingreso como miembro de número del Centro de Estudios Montañeses de don José Luis Peña Díaz. ...a quien va a presentar ahora mismo nuestro compañero Fernando Gomarín. Pues nada, adelante. José Luis Peñadía nace en Burgos, en la provincia de Burgos... ...pero muy pronto, eh, por motivos profesionales, la familia se traslada a Cantabria. En Santander realiza sus estudios de perito y profesor mercantil... ...en la desaparecida Escuela Oficial de Comercio graduado social en la Universidad de Oviedo y, más tarde, Ciencias Económicas en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. De padre y hermanos funcionarios, orienta desde el principio su carrera profesional por la administración pública. Con fecha 15 de febrero de 1965 y tras superar la correspondiente oposición, ingresa como funcionario de carrera en la Administración local, pasando a prestar servicios en los ayuntamientos de Castañeda primero y Medio Cudello Solares después, donde el día 30 de noviembre de 1972 solicita y pasa a la situación de excedencia voluntaria. A continuación, y tras haber aprobado la oportuna oposición, ingresa como funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico de la Administración General del Estado, siendo su primer destino la entonces Delegación Provincial de Turismo de Santander, donde le responsabilizan de los recién creados teleclubs, a cuya creación, organización, dotación y funcionamiento dedica cuatro años de su vida profesional. Con fecha 2 de enero de 1976, solicita y obtiene el traslado al recientemente creado Instituto Nacional de Empleo, en el cual permanece hasta el 1 de mayo de 1986, acabando aquí su carrera profesional como funcionario público al solicitar y obtener su pase a la excedencia voluntaria con serio disgusto del resto de la familia, todos ellos funcionarios. Funda y constituye, a continuación, junto a su esposa Marina Pacheco Valduesa, también funcionaria pública en excedencia y medalla de oro al mérito en el trabajo concedida por el rey don Juan Carlos en el último real decreto firmado por este, Asesoría Cantabria. Despacho multidisciplinar en temas administrativos, fiscales, contables, laborales y jurídicos, donde sigue trabajando en la actualidad junto a 20 profesionales altamente cualificados en las distintas materias. De su paso por el Instituto Nacional de Empleo es la publicación de su libro La formación permanente de adultos en Cantabria. Ha participado en reiteradas ocasiones en Radio Popular, en programas de contenido económico, tiene concedidas distinciones y placas en su labor como funcionario público y medallas al mérito como profesional liberal. Hay amigos a los que la vida pasado algún tiempo conduce por caminos diferentes y por un intervalo a veces largo dejas de ver y tratar aún viviendo en tu misma ciudad luego cuando menos lo esperas se produce de nuevo el feliz reencuentro esto es lo que nos ha sucedido a José Luis Peñadí hacia mí que echando cuentas compruebo que va por medio siglo de nuestro conocimiento amistad intensa esta nuestra compartida amistad en el pasado, con buenos amigos, amigos que por no ser prolijo cifraré en dos nombres, por cierto, le ambos, uno José María García Cárabes, creador del laboratorio fotográfico del Museo de Arqueología y Prehistoria en los Bajos de la Diputación, allá en Puerto Chico, y también estrecho colaborador de nuestro recordado Joaquín González Echegaray. Y el otro, Jaime García de Enterría, funcionario largo tiempo en la Embajada de España en Lisboa, quien una vez destinado en Cantabria, estuviera al frente de la delegación provincial del Ministerio de Formación y Turismo, responsable también de una de las más destacadas etapas del Festival Internacional de Música de Santander. José Luis, hombre discreto, a pesar de los muchos éxitos obtenidos en el desempeño de su trabajo, siempre resuelto con brillantez y eficacia, es un ejemplo de ciudadano al servicio de la sociedad cántabra gran persona y amigo, siempre en disposición de servicio a los demás, buen mediador de intachable rectitud moral, así como de lealtad acreditada. Valores que ha sabido transmitir a sus dos hijos, José Francisco, ingeniero de caminos, canales y puertos, que hoy trabaja en las Américas al servicio del Estado, y a Fernando, abogado que ejerce aquí en Santander, en el despacho multidisciplinar que creara en su día sus padres. Hoy me congratulo, de poder de nuevo darle un abrazo como compañero en el seno de esta institución con la seguridad de que pondrá todas sus capacidades y experiencia al servicio de este Centro de Estudios Montañeses. José Luis, en nombre y con permiso del presidente, te cedemos la palabra. Eh, muchas gracias, Fernando. Eh. Eh, veo que, que, que me has hecho recordar momentos muy gratos de la vida funcionarial eh, y te lo agradezco. Presidente, buenas tardes a todos. Cuando Francisco, nuestro presidente, me dijo que había que realizar una conferencia para entrar en el centro de Estudios Montañeses, pensé en hacerla sobre los teleclus en Cantabria. Había sido responsable de ellos durante cuatro años. Los conocía muy bien porque cuando... Empecé había 10 Teleclus y cuando me marché dejé 50 funcionando. Eh, fue una época la más mm, hermosa de mi vida funcionarial, donde más trabajé, pero a gusto. Eh, me devolvieron el mundo rural de Cantabria el 1000% cosa que en el resto de mi vida funcionarial, pues no sucedía lo mismo. Eh, pero, desgraciadamente, me recuerdo mucho, pero bibliografía, gráfica, no tengo nada en mi, en mi poder. Entonces recurrí a la autoridad administrativa que yo pensaba que tenía los archivos y la respuesta es que no sabía ni siquiera dónde estaban. Entonces no tuve más remedio que cambiar el tema. Y escogí uno profesional que sirviera para algo, porque más o menos todos ¿eh? somos sujetos pasivos y activos del impuesto de sucesiones. Y quiero añadir una cosa más también, si me permiten. Eh, la mayoría de ustedes creo que son de letras, ¿eh? de verbo fácil y ágil yo como eh, saben soy de ciencia soy hombre de despacho por lo tanto me van a permitir que lea mi, mi conferencia ¿Sí? y con ella empiezo ¿Sí? me haces por favor si sí, la siguiente correcto por definición el impuesto de sucesiones es un tributo que grava la transmisión de bienes y derechos en los casos de mortis causa, de defunción. Es un impuesto de larga tradición en España, instituido por el rey Carlos IV por Real Decreto de 19 de septiembre de 1798 y su posterior reglamento, que desarrolla el mismo, por Real Cédula de 24 de noviembre de 1800. La justificación que dio en aquel momento la corona decía la inevitable continuación de la guerra con Gran Bretaña y la consiguiente disminución del comercio de mis vasallos ha excedido siempre la suma de los gastos extraordinarios a la de los productos de mis rentas reales. A lo largo del siglo XIX fue abolido, reimplantado, modificado en sucesivas ocasiones una de las reformas históricas más importantes acarició de la mano del ministro de Hacienda Remondo Fernández Villaverde, quien inspiró la ley de abril de 1900, en la que se reclamaba el entonces dominado Impuesto de Hechos Reales y Transmisión de Bienes, cuya novedad principal fue la de establecimiento de una tarifa eh, progresiva, porque hasta entonces era una tarifa fija. Tras la Segunda República de la Posterior Guerra Civil el impuesto presentaba una estructura compleja y diseminada, ya que no era un tributo único, sino era una amalgama y englobaba cuatro impuestos que entre sí mantenían cierta relación, pero que eran también diferentes. Hay que señalar que tras las reformas que se operaron a finales del años 50 y 60, la tarifa del impuesto aumentó su proscribidad si la porción mayoritaria aumentaba y el grado de parentesco se alejaba y vaya pareciéndose eh, con cierta modernidad a lo que hoy hay. También merece ser tenida en cuenta la forma que se operó en 1974, en virtud de la cual se separó la tributación de sucesiones del de entonces llamado Impuesto sobre Derechos Reales. Entre otras modificaciones relevantes que a contación eh, se hizo también, se suprime el impuesto caduco, hasta el nombre lo era, de caudal relicto, y se redujo el número de tarifas y la tributación del cónyuge de viudo que entonces no existía. Tras los pactos de la Mocloa, que fueron los que realmente dinamizaron y modificaron nuestra eh, hacienda tributaria, se fraguó una profunda reforma tributaria que afectó tanto al sistema tributario como a la administración encargada de los tributos. Uno de los últimos frutos de la reforma fue precisamente la aprobación de la ley 29 barra 1987 del impuesto de sucesiones y donaciones, actual nombre, la cual cerraba el marco de imposición directo con el carácter de tributo complementario del impuesto sobre la renta a las personas físicas, siguiendo la pauta, que marca el artículo 31 de la Constitución, que dice que cada uno contribuimos en nuestra capacidad económica al pago de los gastos de la Administración. Este tributo, que comenzó siendo íntegramente estatal, ha pasado a convertirse en un tributo cedido a las comunidades autónomas. La ley 30 de 1983 se cedió la reconciliación y se otorgaron las primeras competencias normativas. En 2001 estas competencias se ampliaron grandemente, tanto que las comunidades pueden legislar sobre las características económicas y sociales, la tarifa, cuantía y del patrimonio existente, deducciones y bonificaciones de cuota. Esta amplísima capacidad normativa ha deparado actualmente la existencia de muy importantes diferencias entre unas comunidades y otras, dando lugar al llamado turismo fiscal. El impuesto de sucesiones se exigirá se exige en todo el territorio nacional, si bien su aplicación en los territorios históricos del País Vasco y Navarra se realiza según el concierto con ambas comunidades. Como decíamos al principio, el impuesto de sucesiones opera en los casos de fallecimiento, en causas de sucesión, y esta se rige por normas civiles y fiscales que no son uniformes, como he dicho anteriormente, dentro de la geografía española. Galicia, País Vasco, Navarra Aragón, Cataluña y Baleares, cuentan con su propia normativa civil. Y los territorios forales, que antes también he citado, del País Vasco y Navarra, tienen además diferencias fiscales. Una vez abierta la sucesión, hay que averiguar si existe o no testamento. Para ello... Hay que dirigirse al registro general de actos de última voluntad, donde queda constancia de este documento. Y si en él ha intervenido un notario, si existe, nos dirá qué notario realizó el testamento y a él le pediremos una copia. Si no existe testamento, quienes consideren que tienen derecho a, su de, a suceder, deberá obtener bien, bien por vía notarial o judicial, una copia del mismo a través de la llamada declaración de herederos a vintestato. Cuando una persona fallece sin hacer testamento, deja sin decidir cuál será el destino de sus bienes. Además, el proceso de sucesión se, se encarece y se complica y a veces puede ser eh, un problema económico porque tiene unas consecuencias judiciales. Y pasamos al testamento. El testamento... Dispone cuál va a ser el destino de nuestro patrimonio después de muerto. Puede repartir sus bienes de forma diferente o como, proviene, o como previene la ley, pero respetándola siempre. Puede dejar bienes a personas que la ley no contempla. Puede nombrar administradores o personas para repartir su herencia. Y sobre todo puede diferir, defender perdón, los intereses del cónyuge viudo como luego diremos tema muy importante sobre todo para los cónyuges las clases de testamento realmente hay tres clases aunque solo en la práctica se utiliza uno hay algunas pintorescas de testamentos militares marítimos caso de guerra, naufragio parroquiales de muy poca importancia práctica por lo tanto los Tres que antes he dicho, es el hológrafo, el notarial cerrado y el notarial abierto. El hológrafo tiene forma privada. Lo hace uno de su propio puño y letra, fechado ¿eh? y firmado. Eh, para su validez ¿eh? necesita un posterior proceso judicial, además de superar problemas de pérdidas, ocultación, destrucción casual, intencionada... Y capacidad del testador que se puede poner en, en duda. ¿Eh? Por lo tanto, tampoco este tiene eficacia en la actualidad. El notario, el notarial cerrado, perdón, es escrito privadamente por el testador. O otra persona firmado y fechado por el testador y puesto en un sobre cerrado y entregado al notario quien lo firma el sobre y lo autentifica. Y después lo puede guardar el interesado, el testador, otra persona o el propio notario. Tampoco la práctica se utiliza y más bien es una reliquia del pasado. Por lo tanto solo nos queda el notarial abierto. Es el más frecuente en la práctica y a mi juicio el más ventajoso y el más económico, pues no suele superar los 100 euros cada testamento. Si hay matrimonio, cada uno tiene que testar, porque en nuestro código civil los testamentos, los cónyuges, hacen testamento independiente. No así, por ejemplo, una particularidad del régimen foral navarro, ¿eh? donde marido y mujer pueden testificar en, en conjuntamente. E incluso también los hermanos, cuando a veces sucede que son solteros ¿eh? y viven en comunidad, lo hacen. Y personas ajenas también a sangre pueden hacerlo. ¿eh? Y por cierto, en Navarra se utiliza. ¿eh? Las ventajas del notario abierto son muchas. Recoge la verdadera voluntad del otorrante, libremente y en plenas facultades mentales, pues si así no fuera, el notario no autorizaría. Se garantiza su conservación al guardarse en el protocolo notarial. Se consigna también en el registro de últimas voluntades, donde es fácilmente, cuando hay necesidad de ir a por él, cuando ha fallecido, el que ha otorgado, es fácilmente y económicamente solicitarle. Se garantiza siempre el secreto del mismo. Hay que recordar, por ejemplo, el testamento otorgado bastante antes de morirse de Dalí, ¿eh? que algunos, por intereses económicos, trataron de enterarse y no hubo. ¿eh? El secreto de la administración es total. Y por último, tiene una eficacia directa, sin necesidad de ningún trámite judicial, posterior se aplica de forma inmediata. Hacer testamento no debe ser visto como algo traumático o preocupante. ¿Se suele hacer ya al final de nuestra vida? No. Cuanto antes, mejor. ¿Eh? sino como un ejercicio de responsabilidad frente a la familia y frente a uno mismo ¿Eh? Tengan en cuenta que así decidimos nosotros si no hay testamento quien decide es el código civil por nosotros en España cada vez se hacen muchos testamentos eh, en el año 2007 sí. lo verá ahí no sé si verán o no ¿Eh? Se hicieron, por ejemplo, en 2007, 589.000 testamentos. Bajaron en el 2008 y 2009, ¿eh? la crisis se notaba hasta en esto. ¿eh? Pero a partir del año siguiente han ido creciendo continuamente, hasta el año 16, que tengo aquí, donde sumaba 647.000 testamentos, cifra importante. Por favor. Reparto o adjudicación de la herencia. Si existe un testamento, se si extiende una copia del mismo y conocemos ya a los herederos. Si no hay testamento, quienes consideren que tienen derecho a suceder deberán obtener por vía notera o judicial la llamada declaración de derecho a Los herederos pueden aceptar la herencia para si adquirirla, pueden renunciar a la herencia también, ¿eh? o repudiarla. La diferencia entre renuncia y repudio es interesante, porque uno puede renunciar, pero hay que matizar claramente la renuncia, porque si renuncia a favor de alguien, ¿eh? para dar algo a alguien hay que tenerlo primero, por lo tanto, hay que aceptar la herencia y después renunciar a favor de quien queramos. Y Aceptar la herencia hay que pagar, aunque después la dé al otro. ¿Eh? Está sujeto a la guiación del impuesto de sucesiones también. Por lo tanto, si alguno no quiere, hay que ir directamente a repudiar la herencia. Repudiar la herencia se hace bajo documento público ante el notario y cuesta no más de 100 euros también. Es, es cómodo y rápido. ¿Eh? Por lo tanto... Antes de aceptar la herencia debe fijarse uno cuál es y cuánto asciende el patrimonio hereditario y decidir a la vista del importe qué hacer. En caso de matrimonio, casado en régimen de gananciales, lo más habitual, hasta hace poco hoy ya se suele eh, las parejas, los, los matrimonios nuevos, sobre, sobre todo cuando hay responsabilidades profesionales por cualquiera de los dos cónyuges, se suele ya otorgar capitulaciones matrimoniales. Por serias eh, responsabilidades puede aceptar uno de los cónyuges que cualquier quebranto profesional puede arrastrar el patrimonio de ambos. Por eso, Suele hacerse muy fácil entre los profesionales cualificados, altamente cualificados. Pongo, por ejemplo, los dirigidos de caminos, canales y puertos, se les cae un puente. ¿eh? Y es una auténtica tragedia que suelen tener un seguro, pero no se sabe hasta dónde puede llegar la responsabilidad civil. ¿eh? Y para eso... Y por ese motivo suele hacer capitulaciones separando perfectamente los patrimonios de cada cónyuge. A continuación del, del régimen de grancial, que está claro, hay que separar cuáles son los bienes privativos y los que no lo que son de gananciales, esos bienes privativos formarán parte de los eh, del 50% de los gananciales y todo ello se eh, llama masa, salar, masa, eh, eh, perdón, eh, masa, eh, se me ha ido, eh, eh, más hereditaria, perdón Más hereditaria eh, En este momento se puede hacer bien la escritura particional Las partes de cada heredero eh, O también simplemente liquidar el impuesto Y dejar la escritura particional para cuando fallezca el otro cónyuge eh. De esta forma nos ahorramos una escritura Normalmente, los, si el matrimonio ha hecho eh, su testamento con la cláusula Socini, que luego explicaré cómo es, eh, el usufructo de todos los bienes es del otro del cónyuge superviviente. Por lo tanto, no hay razón para coger y hacer la partición de algo que no va a disfrutar todavía los herederos. Las herencias que también las tienen ahí, no sé si lo ven, como ven, son muy crecidas en España, pero más nos podemos fijar en las renuncias de las herencias que en España en el año 16 se renunciaron eh, eh, o repudiaron 38.000, casi 39.000 39 herencias. Y en Cantabria, en el año 16, 372, o sea que, que ha ido creciendo también y sobre todo en la época de los años de la crisis aumentaron sensiblemente las renuncias. Francisco, Cuando existe testamento no suele existir problema para conceder lógicamente a los herederos. ...y los bienes que cada uno tiene que recibir... ...se han detallado en el correspondiente eh, testamento. Si se han fijado, si se han hecho ya a cada uno... ...las particiones, no hay inconveniente ninguno. Yo no aconsejo hacer las particiones. Antes se hacía mucho, cada vez menos... ...porque los herederos pueden cambiar pueden fallecer, los bienes pueden cambiar de valor, ¿eh? puede venderse uno, pueden expropiarle el otro. Lo mejor es designar a los herederos y nada más. Ellos se entenderán después. ¿eh? Eh, si no existe... <ríe> si no existen más limitaciones que las que marca el código civil ¿eh? tenemos a los herederos forzosos que son los descendientes ascendientes y cónyuges ¿eh? si no hay herederos si hay testamentos se designan y está muy, muy mucho claro los derechos del viudo solo son son siempre en los usufructo, nada más. Si concurren, si co a los hijos, perdón, a los hijos ¿eh? Eh, siempre se les deja los dos tercios. Hay tres tercios de la herencia, dos tercios a los hijos. Uno que es la legítima estricta, el primer tercio, el otro es el tercio de mejora, que puede ir dado a todos por partes iguales, o a un hijo, o a un nieto también puede ir. ¿eh? Y después el otro tercio, el tercero es de libre disposición. A los padres y ascendientes, a falta de hijos, hay que dejarles la mitad del haber hereditario. A los padres la mitad, si no hay hijos. ¿eh? Salvo que el fallecido dejase también viudo, ¿eh? en ese caso recibiría un tercio. Los derechos del brillo, como he dicho antes, siempre son en usufructo. Si concurren con descendientes, este recae sobre un tercio de los bienes, precisamente el tercio que antes decíamos de mejora. Si concurren solo ascendientes, el usufructo es la mitad de la herencia, ¿eh? Y, en caso de no existir ni ascendientes ni descendientes, deberá poder, recibirá por derecho su fruto los dos tercios de la herencia. Fuera de estos límites, se puede disponer libremente de sus bienes con total libertad. Cuando no existen heredos designados, hay que acudir a lo recogido en nuestro Código Civil. La proximidad del panestesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado. La serie de grados forma una línea, que puede ser directa o colateral. La directa, en los descendientes, son padre, hijos, nietos, bisnietos. O ascendentes, padres, abuelos, bisabuelos. En la colateral se sube ¿eh? hasta el tronco común, y después se baja hasta la persona designada. En las herencias, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, ¿eh? salvo el derecho de representación. Es decir, si ha muerto uno, ¿eh? se llama a los hijos. Los parientes que se hallen en el mismo grado eran por partes iguales. El orden de adjudicación será el siguiente. Son llamados en primer lugar los hijos, por partes iguales. Si alguno de ellos hubiera fallecido antes que el causante, este ocupa el lugar del premuerto. En el anterior caso, el viudo recibe solo el usufructo de un tercio de la herencia, de de como decíamos. Este derecho del viudo o viuda, que está tan limitado, que le pueden dejar desamparado ante sus hijos, suele extenderse cuando se hace el testamento con la cláusula que antecitaba Sucine y que luego veremos más ampliamente. A falta de descendientes son llamados los ascendientes, padre, madre. ¿eh? También por delante del viudo, que también deberá conformarse con la legítima, en los frutos, la mitad de la herencia. Solo a falta de ascendientes y descendientes directos hereda el viudo. Si tampoco hay viudo, heredan los hermanos e hijos de hermanos. A falta de estos, los demás colaterales hasta el cuarto grado, los primos. Y si tampoco hubiera, hereda el Estado. ¿Eh? Y luego veremos también cómo hereda el Estado y cuánto. Vamos a la liquidación del impuesto de sus Como hemos dicho anteriormente, se hace elementario de bienes y derechos y a este se puede sumar por la administración algunos bienes, como los que hayan pertenecido al causante un año antes de fallecer. Si se prueba su transmisión y que se hallan en poder de personas diferentes del heredo, legatario, parientes hasta tercer grado, perdón, cónyuge de cualquiera de ellos o del causante no se adiciona esto y dos más que voy a indicar luego la administración lo hace porque a veces pues cogemos y distraemos bienes unos años antes ¿eh? que pensamos que vamos a fallecer ¿eh? y vamos vaciando el contenido de la herencia a favor de los hijos normalmente para con la intención de no pagar impuestos de sucesiones después por eso la administración prevé estos sistemas y eh, coge y tiene en cuenta eh, sumando eh, eh, por ejemplo ahora es los bienes un año antes de, de fallecer también sumaría lo adquirido por precio por el causante en usufructo durante los tres años anteriores al fallecimiento. También no se sumará si eso ha sido eh, hecho por un heredero legatario, pariente, hasta tercer grado, cónyuge de cualquiera de ellos, te lo consente, lo mismo que antes. Y también sumaría por el causante a título oneroso durante los cinco años anteriores, reservándole su fruto, es decir, él lo vende pero que se queda... Con el usufructo, ¿eh? con los derechos, con las rentas, con los intereses, según sea el bien o el derecho. ¿eh? También se acumulan las donaciones efectuadas cinco años del fallecimiento. Cinco años, mucho tiempo. ¿eh? Donaciones a los hijos, ¿da? dice no, se si ha sido hecho hace cuatro tiempos, las donaciones se suman a la masa hereditaria que citábamos antes, ¿eh? Bien, es verdad que lo que se ha pagado por el impuesto de, de sucesiones y donaciones, que se llama también, como hemos dicho antes, esto se descontaría de la cuota tributaria al final. Es decir, no se pierde. El, la administración tributaria no es cicatera hasta ese extremo. ¿eh? Después mmm, se aplican las disposiciones testamentarias de armas para el caso de no haber testamento, y aquí sí ya tenemos la porción hereditaria de cada cual, es decir, si son tres hijos y todos eran por partes, dividimos en tres, y esa es la porción hereditaria de cada uno, y forma lo que se llama base imponible, ¿eh? y ahí es cuando empieza a aplicarse el impuesto, que vamos a ver, Francisco, pasa un poquito, por favor. Y vemos. El ejemplo que vamos a tomar es una herencia. no. Ahí. está. Es que el rojo no se ve, ¿no? Mira, pero no ve, no. el verde ¿El verde? Tenías ahí uno. ¿Eh? ¿Has proyectado no hace no, no, no lo sabía. No. No, no bueno, si vamos a ver. Mirad, se trata de una herencia de 900.000 euros. euros ¿eh? Es que no leo. Ah, 000. la base liquidable 100.000. La, la base liquidable 100.000 es... Eh, eh, Hasta 79.800. Sí, es 80, que 80. 80 con 50. Euros. Ah, sí. Bueno, no sé si les quito algunos. Quien hereda es un hermano que tiene un patrimonio de 900.000 euros. Él. Y hereda una, tiene una base liquidable de 100.000 euros. Si tengan estos. Claro. es que no ahí hay que ver el otro ah, pasa a corriente para ver pues, Paso, ah, sí, siguiente. Sí. ah sí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. mira estas 100.000 lo cogemos en esta escala de eh, valores y vemos hasta hasta aquí antes de 119 antes de 119, 79.000. Y estas mil pagan 9.146 de cuota. Y el resto hasta 100.000, eh, restamos desde esto a 100.000, y el resto pagará el 16,15%, que lo tiene aquí. El resto 20.000, multiplicamos y esta es la cuota, eh, en principio, pero ahí no acaba. ¿eh? Ahí no acaba. Como es progresiva también, según el patrimonio ¿eh? del quereda y el grado de parentesco del que tiene, si me pasas ¿eh? sí. a otro, eso es. Aquí, estos son los grados, según aquí, son eh, descendientes, ¿eh? de menos de 20 años de más de 20 años ¿eh? y cónyuge, y estos ya son hermanos y estos son primos etcétera, y otros ¿eh? entonces, situamos el patrimonio de 900.000 en, en, en el patrimonio que tiene el Quereda, y como ven, sería de más de 400.000 aquí estaría y después vamos al grado de parentesco que es el grupo tercero donde está el hermano y entonces lo que hemos sacado antes de 20.703, lo multiplicamos por 1,6676 y esto eh, lo hacemos aquí y esto nos da la cuota tributaria final eh, sumamos las dos y nos da la cuota final Total, hemos pagado por 100.000 de base imponible, hemos pagado 20.000, el 20,70%. ¿eh? Eso se. Nada desdeñable. Un 20% ¿eh? no, no, es desdeñable. no es nada desdeñable. Y eso con un patrimonio, fíjense, de 900.000. ¿eh? La mayor parte de las herencias que, a las cuales se renuncia ¿eh? Eh, suelen ser de este grupo, del cuarto. ¿eh? Por si es verdad, aquí 100.000, eh, se ha llegado a 100.000 de base imponible, pero es que se han hecho bastantes deducciones ¿eh? por hijos, por casa, pero no tantas, porque las casas, por ejemplo, aquí eh, se hace la deducción hasta un tope de 120.000 por heredero, o sea que no es, no, no es mucho. Si hay, hay un, patrimonio, un patrimonio saneado, eh, se paga bastante, concretamente en la Comunidad de Madrid, eh, el año pasado, que Madrid es la comunidad donde menos se paga, eh, eh, recaudó eh, recaudó mil y pico euros por eh, la herencia del de, eh, dueño del corte inglés, porque eran sobrinas las que le daban. Mm -hmm. Sí. Serían, cuatro, serían cuatro millones. Eh, cuatro millones. Eh, cuatro millones, perdón. He dicho cuatro mil... Eh, cuatro, no, millones. cuatro millones de euros. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Bueno, Paco, Pasa, por favor, sí. El domicilio. El, el domicilio a liquidar. Eh, el impuesto de sucesiones será el que el fallecido eh, tenía, durante, tenía su residencia fiscal durante los últimos cinco años de su vida. Eh. Eh, lo que a veces puede darse circunstancias un tanto extrañas. Por ejemplo, persona fallecido que reside en Cantabria y sus hijos heredan inmuebles que radican en Madrid, por ejemplo. Se aplica la normativa de Cantabria, aunque los inmuebles estén en Madrid. ¿eh? Pero la plusvalía municipal, que es otro impuesto que también afecta al, al fallecido, esa se liquida en el Ayuntamiento de Madrid. ¿eh? Persona con residencia fiscal en Cantabria y que se traslada a Madrid, pero fallece antes de alcanzarse los cinco años de residencia en Madrid. liquida en Cantabria. Porque es la mayor parte, aunque no tenga cinco años de residencia en Cantabria, en los últimos cinco años, ¿eh? fue donde vivió la mayor parte de su vida. Caso de don Emilio Botín. Eh, eh, Botín II. Mm. Botín es, ¿eh? Ese hubo un litigio entre Madrid y Cantabria porque lógicamente como el dueño del corte inglés merecía la pena litigar por esa herencia a la comunidad ¿Eh? persona que reside en Cantabria y se traslada a vivir en el extranjero donde fallece y heredan sus hijos que viven en Cantabria eh, como oh, ha ido al extranjero y sea más um, o menos de cinco años de residencia en Cantabria se, li se liquida por la normativa estatal ¿Eh? la normativa estatal existe lo que ocurre que como antes decía las eh, comunidades autónoma, autónomas pueden ellas modificarla ¿Eh? siempre siempre por encima de la estatal y aquí Aquí, más beneficiosa, más beneficiosa, quiero decir, y aquí entonces la estatal es más perjudicial, pagarían por la estatal. ¿eh? La verdad que son tantas las diferencias de tributación hoy en día entre las autonomías que pueden, y de hecho lo hace, animar a los contribuyentes a buscar la comunidad más beneficiosa, ¿eh? Y, y se realizan desplazamientos totalmente artificiales eh, ¿por qué? buscando esos cinco años de residencia en comunidades más beneficiosas los cinco años se exigen en todas las comunidades salvo en Navarra que son solamente 183 días de residencia para acreditar eh, la residencia fiscal en el territorio de Navarra ¿Eh? Por cierto, los bienes culturales y históricos, tanto nacionales como regionales, están exentos en el 95%. Las empresas, la actividad empresarial, los negocios personales y los profesionales están exentos en el 99% también. Y aquí sí quisiera extenderme un poquito porque es interesante. Cuando se posee un, un patrimonio saneado, lo más interesante a efectos fiscales, tanto en vida como a eh, efectos sucesorios, es constituir una sociedad mercantil que recoja todos los bienes y derechos de todo tipo, inmuebles, locales, eh, acciones, obligaciones, fondos de inversión y, sobre todo, la vivienda que ocupas, ¿eh? Eh, cuya vivienda, que es de la sociedad, la puedes ocupar tú en régimen de alquiler, ¿eh? tú y tu familia. Pagando o no pagando alquiler, ¿eh? aunque puedes pagar y si no pagas alquiler no se considera, no se contabiliza el ingreso como tal, pero sí se tiene que cuidar, se tiene que imputar después a realizar el impuesto de sucesiones, este es el caso del actual ministro de Educación, de educación, Duque. ¿eh? Es lo que hizo, pero lógicamente una vida, eh, perdón, una vivienda en la ciudad y otra en la playa no es una actividad. Eso es vestir al santo, es un fraude de ley. ¿eh? Y se interesa por distintos motivos lo de la sociedad, voy a reiterar. No computa eh, eh, cuando hay eh, se ejerce una actividad, y como actividad puede ser alquiler de varias viviendas y de varios locales, ¿eh? eso se considera fiscalmente ejercer una actividad. No computan como bienes a efectos del impuesto del patrimonio. Ustedes saben que si tienen dos viviendas, la segunda vivienda computa efectos de la renta. 1,5 por5 se considera ingreso el tener la segunda vivienda si tienen 3, lo mismo aquí no se computaría ni para renta porque renta no hace la sociedad pero no se ocupa efectos computa efectos de patrimonio es decir esas participaciones que tendrán un valor x ¿eh? el, el, el Poseedor de las participaciones o acciones no las valora a efectos de impuestos sobre patrimonio. Deduce como gasto también todos los que por mantenimiento generan vivienda o el local: agua, electricidad, impuestos, tasas y todo tipo de gastos. Los beneficios de la sociedad tributan al 25% en el impuesto a sociedades. Si uno si en esas viviendas, aunque sean alquiladas, eh, eh, tributarían impuestos a la renta a las personas físicas. El 25% es un tipo muy bajito, serían del 40% para arriba. Eh. Los beneficios que genera también la sociedad en, en varias comunidades autónomas, eh, si se reinvierte, están exentos en el 90% se reinvierten pues, en ampliar la actividad que sea, o en comprar nuevas viviendas para alquilar, o eso. Están exentas. La realidad es clara. Eh, está demostrado que a mayor actividad eh, se genera, la administración tributaria, genera mayores ingresos tributarios. ¿Eh? Y lo vamos a ver luego, que las comunidades que mayor actividad tienen, tienen la menor tributación. ¿Eh? Lo que interesa siempre que haya actividad. Es decir, antes se decía la peseta, ahora se, de, se dice el euro. Que el euro dé muchas vueltas de actividad. Y en la actividad, aunque deje un poquito de impuesto, como da muchas, siempre... ¿Eh? Se recauda más impuestos que si da pocas a mayor impuesto. ¿Eh? El, el, el ejemplo clásico es la autonomía de Madrid. Madrid es la autonomía que menos impuestos se pagan. Y la que más recauda en tributación. ¿Eh? Al no fallecer, entre comillas, la sociedad... ¿eh? ...no está sujeta al impuesto de eh, plusvalía municipal... ...el incremento de valor de los terrenos. ¿eh? Importe muy, muy importante. Quien ha heredado una vivienda sabe lo que ha tenido que pagar al ayuntamiento... ...por la plusvalía municipal. ¿eh? Después tenemos herencias sin herederos. Cuando una persona fallece sin dejar testamento... Y no existen herederos, es decir, no tiene el finado hijos, padres, cónyugos, hermanos, sobrinos, tíos, primos, heredera, heredera, heredera, hereda. Estado. Perdón. Su heredero quería decir es el Estado. Y él es el encargado legal de los bienes del fallecido y repartir los mismos. ¿Cómo se reparte? El Estado dedica un tercio a obras de virgencia o sociales en el término donde residía el fallecido. Otro, término, otro tercio dedica también a los mismos fines benéficos y sociales en la región donde ha fallecido. Y el tercer y último tercio lo dedica a amortizar deuda del Estado. que por cierto, la deuda del Estado actual, tenemos 1.147 billones, billones ¿eh? que supone el 98,38 del, del Producto Interior Bruto anual nuestro, de la riqueza que generamos cada año. ¿Eh? 50 millones de euros ha sido lo que ha recaudado el Estado español por herencias, sin herederos durante el año 2016 una cantidad apreciable después tenemos herencias sin herederos que se denuncian hay empresas que se dedican a buscar herencias que no hay herederos en principio ¿eh? ellos logran que haya herederos y cobran ¿eh? de la hacienda tributaria el 10% de lo recaudado ¿eh? Eh, esto que parece así fácil, al final es bastante difícil. Normalmente solo consiguen el 10 o el 12%. ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen que encontrarse a todos los herederos. Claro, si no hay testamento ni nada, es muy difícil. Y si no logran, saben los herederos, pero no saben dónde están. Se si fue a Argentina y dónde está y le hay, no ha fallecido, no tiene constancia eh, o sea, hay que saber si hay herederos eh, hay que demostrar que han fallecido o hay que buscarles en tanto en cuanto no encuentren a todos los heredos no se puede adjudicar la herencia y si no se adjudica la herencia el que la denuncia no cobra suelen cobrar entre el 10 y el 30% de, de los de estas herencias conseguidas habrá un plazo para eso hay un plazo de encontrar herederos no no no no, no. lo que se, no porque la eh, lo que sí el Estado cuando hereda tiene que cumplir todas las obligaciones tributarias es decir tiene que pagar a la hacienda regional pero se queda con el resto es como un heredero más y tiene que cumplir con uno más. ¿eh? Y no hay plazo, no. Cuando se liquida, paga religiosamente a la hacienda regional de la comunidad que proceda. Y después, Paco, si pasas, por favor. Sí. Tenemos un cuadro muy interesante donde vemos el magnum fiscal de las regiones. ¿eh? Por ejemplo en el primero aquí eh, espera, pues. Ahí, en el primero eh, Andalucía y Asturias bajaron el impuesto de sucesiones Cantabria lo subió ¿Sí? por ejemplo a un soltero con 30 años el supuesto que hereda bienes de su padre por 800.000 euros Aragón se paga 155.000 euros. Asturias, Castilla, en Cantabria, pagaría 14.000 euros. En Canarias, 134 euros. O sea, de 155.000 a 134 euros. La misma persona, la misma situación, un hijo y el mismo capital. En Andalucía, cero. Este año... El año pasado Andalucía encabezaba 164.000 euros pagaba por esta en esta situación Andalucía. ¿Por qué? Porque eh, un partido político obligó al gobierno eh, a aceptar sus condiciones y quería eh, su voto para gobernar. Y entonces lo asumió... Y de 164.000 euros que pagaba eh, esta situación el año anterior, en este año cero. Por ejemplo, en impuesto de donaciones, el mismo, el mismo supuesto 800.000 euros que dona un padre a un hijo de 30 años. En Andalucía, ahí sí paga 208.000 euros, en Cantabria 185.000, en Canarias 200 euros. O sea, ¿todos somos iguales ante la ley? Pues no, en la fiscal no. ¿Eh? Es incongruente, pero existe. En el patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio, lo mismo, impuesto que se paga en Hacienda con un patrimonio de 800.000 euros. En Aragón, 1.164. En Cantabria, 200. En Madrid, cero. En patrimonio, Madrid es la primera en no pagar. Y así sucesivamente. En transmisiones patrimoniales, cuando compramos un piso, por ejemplo, un piso de 150.000 euros nosotros a la cabeza, Cantabria a la cabeza con el 10% claro, es que si es un piso de 500.000 pagas 50.000 euros más, más gastos notariales y no te digo, si hay hipoteca pues se te va un 15, a un 15% los gastos impuestos por eso no todos somos iguales ante la ley, la fiscal. ¿Eh? Ante eso podemos decir, hacernos la siguiente pregunta. ¿Pagamos los cántabros muchos impuestos? Pues yo creo que sí. En este momento estamos pagando el 39% ¿eh? Por del Producto Interior Bruto nuestro, ¿eh? que es en Cantabria en el año 2017. 13.083 millones de euros ¿eh? y pagamos el 39%. ¿eh? Tenemos los tipos más elevados en los tramos más altos del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Un, un impuesto muy importante. Tengan en cuenta el que el impuesto sobre la renta a las personas físicas y el de sociedades... Son los impuestos bases de la recaudación tributaria del Estado. Esos dos. Y la renta parte está cedida a las comunidades autónomas. Y ya ahí es donde ellos tienen y ponen sus escalas. Aquí eh, son los tipos más, es, más altos en las escalas más altas también. Padecemos el impuesto sobre, eh, sobre transmisiones patrimoniales más alto, como hemos visto, el 10%. Contamos también con uno de los más altos en lo relativo, al impuesto de sucesiones. En el cuadro lo hemos visto también, el cuarto o el quinto más alto en el, en el, dentro de las regiones españolas. Y para cerrar este paraíso fiscal, entre comillas, se elevó este año el impuesto de patrimonio. La, un, la única comunidad autónoma... ¿eh? que elevó el, el impuesto sobre el patrimonio. Además, para más, Henry, cuando se está hablando de que desaparezca de una vez, porque es curioso, hace, hace 48, eh, 52 años que apareció el impuesto de patrimonio, con carácter, decía eh, la ley, transitorio. La riqueza de Cantabria, si antes he dicho el PIB de Cantabria, que son 13.083 millones de euros, el por habitante, la riqueza de cada uno, tenemos 22.513 euros. Somos la anteúltima. Detrás de nosotros solo está la Rioja. Ese es el panorama de Cantabria. Bueno, de, de, como anécdota también, y referido al impuesto de sucesiones, deciros eso es, Ese es el tribunal, el tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese ha sentenciado que el impuesto de sucesiones en España es ilegal. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque tiene trato diferenciado a los residentes aquí, a nosotros, y a los no residentes. Un francés que está viviendo aquí, pero no es residente, el trato es diferenciado. Eso va en contra de la libre circulación de capitales. ¿Eh? Los capitales tienen que ser tratados igual en todos los estados de la Unión. ¿Eh? Entonces, eh, eso no sucedía y, y no sucede, que todavía no se ha modificado a pesar de esto, no se ha modificado, la verdad es que la sentencia es de hace dos años, no se ha modificado la normativa del impuesto a sucesiones. Saben ustedes que el Tribunal de Luxembur el Tribunal de Justicia de la Unión Europea radica en Luxemburgo. Francisco. Sí. Y después vemos, en esta escala, vemos aquí España... ¿eh? Ahí es, eh, vemos que solo eh, cuatro países, uno, dos, tres, cuatro países, eh, ingresan más impuesto por sucesiones que España, que nosotros. La verdad es que es un impuesto que en, la, en más de la mitad de los países de la Unión no existe. Y en, y en el resto... Salvo esos cuatro primeros, es residual, incluso en España. España eh, ingresó, la, la Administración Tributaria Española el año pasado, en 2017, ingresó por impuestos a sucesiones 2.332 millones. Muy poquito. En el volumen de impositivo español es muy poquito. ¿eh? El, el PIB de España antes decíamos el de aquí, el de España son 1.166 billones de pesetas está el, el décimo país ¿eh? Eh, más rico de, del mundo y por último consejos para planificar una herencia dicen que el que deja una herencia, deja pendencia el refránero español ¿Eh? tratemos pues entonces de que no haya pendencias ¿eh? para esto lo primero hay que hacer testamento obligatoriamente testamento ¿eh? evitamos problemas a los herederos ¿eh? y empleamos conflictos que, que hay muchos yo les digo por la experiencia en el despacho hay muchos conflictos, desgraciadamente, y muchos por, porque no hay testamento. ¿eh? Por lo tanto, hagamos testamento. ¿eh? Y sobre todo, cuando eh, vayamos a hacerlo, pidamos, pidamos consejo al notario, a un asesor, a un abogado especialista, a un civilista. ¿eh? No vayan a un penalista, por ejemplo. ¿eh? Y sobre todo cuando testamento testamento los matrimonios eh, eh, pidan la cláusula Socini Socini fue un un, un, eh, un jurisconsulto eh, que, eh, que salió ese sistema eh, hace, hace tiempo, hace dos siglos no desde ayer y se sigue utilizando es el que eh, el que llaman vulgarmente, que no lo es, pero se llama de testamento de uno para otro. El testamento, eso tiene es que eh, los matrimonios, los unos para los otros, se otorga el usufructo universal de todos sus bienes. ¿Eh? Y en el supuesto caso que el cónyuge superviviente quiera, en vez del usufructo eh, Puede, de todos puede utilizar de un tercio el de mejora y el otro tercio en plena, en plena propiedad con lo cual conseguimos que se si utiliza el frutos de todos sus bienes los hijos eh, son, los hijos tienen la nuda propiedad o sea tienen la propiedad pero no la disfrutan eso es la nuda propiedad eh. por lo tanto son los propietarios pero en la casa vive su madre. Y la, eh, los dividendos de las estaciones los cobra su madre. Y la renta de local alquilado la cobra su madre, la viuda, que es a la que hay que cuidar. Eh, digo la viuda, perdón, Elisa, porque, porque es que, bueno, afortunadamente para vosotras dueráis mucho más que los hombres. ¿eh? Por eso digo, ¿eh? es así. Entonces... Eh, se protege al viudo, ¿eh? porque mmm, se han dado casos lamentables, ¿eh? yo los he vivido, ¿eh? y, y, y los sufro también, aunque no son míos, pero el profesional los sufre también, la, ¿eh? de los hijos contra, los, contra el padre. ¿Eh? entonces así se, la viuda se protege y si no quiere la viuda que quiere coger algo y tener algo más de dinero o comprar que sea suya la casa donde vive, pues coge y se queda con, el, el, con un tercio en propiedad y con el otro en usufructo ¿Eh? y los hijos también quedan tranquilos si hay alguno discolo ¿Eh? que quiere y exige que se adjudique la herencia, lo conseguirá. Pero solo va a cobrar la legítima estricta, un tercio. No va a cobrar nada más. Y eso frena. Eso frena. ¿Eh? El cobrar menos que mi hermano, frena. ¿Eh? Y normalmente los problemas no salen de los hijos, salen de... Del otro. Eso ocurre. Parejas de hecho. Hoy, pues, hay muchas parejas de hecho. ¿eh? Y es interesante que también esas parejas de hecho tengan su protección. Si no se hace testamento, no están protegidas. Porque el Código Civil no recoge ¿eh? como herederos forzosos a las parejas de hecho. No la recoge. Y si se hace testamento, hay que eh, hay que dejarla como heredera. Hay que nombrarla como heredera a esa pareja. ¿eh? Y entonces, concretamente, en Cantabria, fiscalmente sí se protege a las parejas de hecho. Porque tienen los mismos beneficios que las parejas de derecho. ¿eh? Por eso, pues también, hoy en día hay muchos de eso protejámosla. Turismo fiscal, ¿eh? o tributar con los pies, que dicen los países sajones, ¿eh? pues que sepa que donde menos, menos impuestos se paga es maíz, el País Vasco y Navarra. Ahí es donde menos se paga. ¿eh? Impuestos al fallecimiento. ¿eh? Madrid, País Vasco y Navarra, por este orden. Madrid, porque es un emporio de riqueza. Y el País Vasco, pues mitad, porque tiene mucha actividad, y mitad por el sistema de cupo, de acuerdo, que tiene con, con el, el Estado central. ¿eh? Y Navarra, por los fueros, los sistemas forales, tienen un sistema fiscal ¿eh? que también favorece la baja fiscalidad de ellos ¿eh? cuando las herencias son crecidas es conveniente también designar una albacea ¿eh? que organice ¿eh? y eh, ponga orden si le hay ¿eh? Eh, eh, eh, de, en los herederos y haga mantener el orden incluso haga también ¿eh? la labor de repartidor de tesorero, es conveniente ¿eh? También sucede a veces que en los testamentos se deshereda a los heredos forzosos, a los hijos. Si alguno, por las circunstancias que quiera, lo quiere realizar, efectuar, hay que matizarlo muy bien, no simplemente generalizar. Deseo a mi hijo José Luis, ¿eh? porque es una calamidad. No, hay que personalizar y demostrarlo los motivos y cargas por las cuales se les deja eh, sin ese, eh, esa condición de derecho forzoso que el Código Civil le otorga. Eh, hay que decir, eh, y son muy limitadas las el Código Civil limita mucho las, las circunstancias. Realmente los motivos son por no dar alimentos en su momento, no darles la asistencia necesaria e imprescindible en, en, en su lugar y en su momento. O por malos tratos, demostrados judicialmente, los malos tratos, si no, nada. Hay que demostrarlo, fehacientemente, si no, es perder el tiempo, porque el testamento se puede impugnar y anular. ¿Eh? Y después, en cuanto al heredo, heredo si sí es conveniente también que cuando hereda, eh, concierte... Eh, eh, con un profesional un notario como decía Santos tanto eh, el que fallece antes como el que era después necesita la ayuda si no, le, si no lo sabe lógicamente necesita la ayuda de un profesional que le encauce eh, cómo debe de si, si aceptar la herencia si hay deudas, lo que decíamos antes si hay deudas pues hay que mirar muy bien antes Pueden existir eh, responsabilidades fiscales, ¿eh? el, el, el, el fisco tiene eh, cuatro años para inspeccionar, cinco para resolver, porque el, el impuesto se liquida al año siguiente, de motivar si realmente son cinco años, que uno debe mirar a ver si tiene contingencias en las empresas o las personas con la hacienda pública. También procedimientos judiciales. ¿Eh? Civiles, mercantiles, los penales nada, porque esos desaparecen las responsabilidades con el fallecimiento. Pero los civiles y mercantiles no desaparecen, se heredan las deudas. Por lo tanto, hay que mirar. ¿Eh? Y cuando uno esté claro, admitirlo. Y si lo es dudoso, ¿eh? a beneficio de inventario, aceptar el testamento y pagar hasta donde pueda si alcanza, me quedo con el resto y si no alcanza, mi patrimonio el heredero, no sufre ¿Eh? eso es lo que, lo que es conveniente tener en cuenta siempre el impuesto se paga dentro de los seis meses al fallecimiento ¿eh? de la persona seis meses ¿eh? Eh, se puede pedir bueno, si no se paga, hay un recargo y en plazo. El recargo es del 20%. Se puede pedir un aplazamiento, pero genera el 20% eh, el, el, el interés legal del dinero, el 4% en este momento, ¿eh? que sería preferible ir a un banco que te lo dé, que no eso porque los intereses ahora están más bajos que el 4%. ¿eh? Después también pagar el impuesto sobre el incremento de los terrenos, la pluralidad municipal. Esta hay que pagarla, como hemos dicho antes, cuando se hace la adjudicación de la herencia, cuando se hace la escritura. También hay compañías de seguros que te hacen un seguro que se destinará al abono del de el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal. Son costosos, pero estamos hablando de herencias un poco importantes. ¿eh? Y por último, y como colofón de la planificación de la herencia por parte del heredero, es establece un plan para analizar la función que ese patrimonio heredado tendrá en su vida una vez visualizada ¿eh? el heredero estará en mejor disposición para tomar decisiones de gestión ¿eh? y de inversión de la herencia recibida y nada más, muchas gracias Entonces. Bueno, pues después de, de esta conferencia tan ilustrativa, como siempre, abrim, abrimos un turno por si alguien quiere comentar, preguntar o decir algo. Adiós, Ángel. Bueno, pues parece ser que nadie quiere decir nada porque ha quedado todo muy claro. ¿Es el que nadie se quiere morir. Ha quedado ya, todo ya es claro. muy claro. <risas> sí, eso desde luego. Pero, ah, pero ya, sucede, Pedro, ¿sí sucede, eh, sucede. Eh. Sí, sucede eh. <risas> ¿Eh? Sí. Entonces, Luis, Yo tengo curiosidad, siendo tan complejo el tema. En primer lugar, te felicito por la no, exposición. No. Eh, en, estas, en estas parejas que existen ahora, donde hay varias uniones, hijos de varios matrimonios, ¿cómo se puede todo eso eh, mirar, estudiar y repartir? Sí. Porque claro, hay en manos que son de un padre y de una madre, otros que son de otro padre y de otra madre, otros que han venido de fuera, otros que son que han nacido en el extranjero. Eso, afortunadamente, el Código Civil lo recoge. Lo recoge y da ciertos derechos a los primeros hijos sobre los segundos. Hay que matizar ¿eh? que... Eh, eh, se tiene que demostrar qué bienes había, qué bienes eh, gananciales había hasta el final del primer matrimonio. Esos bienes gananciales, de esos bienes gananciales, tienen preferencia eh, los hijos del primer matrimonio. O sea, está perfectamente... Eh, ¿Pero gananciero eh, o presuntamente gananciero? No, no, hay que demostrarlo. Aquí hay que demostrar todo. El derecho, el derecho no cabe, no existe el derecho objeti, subjetivo. No, no, es objetivo todo. Está perfectamente definido. Y en el derecho foral, Navarro supera a nuestro código civil. ¿Eh? y defiende y clasifica perfectamente los bienes del primer matrimonio y los derechos de esos bienes del, del segundo matrimonio. ¿Eh? No, está, está uh, la verdad, que es un tanto complejo. ¿eh? Y, y, y el dominio de los abogados, de los civilistas, nada más. Un abogado eh, generalista... Se lo tiene que estudiar como tú y como yo ahí. ¿eh? Sí, sí. Pedro quería decir algo Pedro, el tema del futuro, porque en este momento los, los partidos políticos, y bien dicho, los partidos, pues bueno, tienen distintas opciones y quieren introducir cambios en muchos aspectos, unos en un sentido, otros en otro. ¿Cuál puede ser el futuro a medio plazo? Yo creo que este Gary, Gary Matías. O sea, eh, cuando en el mil, 1983, que es parte la ley que otorga a las administraciones regionales las posibilidades que después en el 2000 fueron ampliadas eh, de legislar el impuesto de sucesiones y donaciones, eh, dice siempre que sean por características económicas o sociales. Esa es, es la, la primicia para legislar, las, la para legislar las comunidades autónomas. Yo creo que no se está cumpliendo porque lo que buscan los partidos políticos es conseguir el beneplácito de, de los administrados para conseguir su voto. El, el claro ejemplo ha sido el que he dicho antes. ¿En qué cabeza cabe que el año pasado, en Andalucía, era la región que más se pagaba ¿eh? en, en sucesiones y este año es la última, la que menos se paga? A ver, ¿qué ha pasado? Tiene que responder, el, la imposición tiene que responder a un motivo económico y social. ¿eh? Pero, pero de un año a otro ha cambiado uno de esos... No es posible. Entonces, eh, si realmente dicen yo te doy tu voto si bajas el impuesto aquí, el año pasado subieron el impuesto, eh, bajaron el impuesto eh, de, eh, de sucesiones y subieron patrimonio se lo pidió el soluciones pero no dijo nada de los otros y entonces para compensar coge y sube vamos eh, eso es un juego que que, Conclusión, pero que vamos a de la yo yo sí yo veo es muy difícil mientras este el estado autonómico, las facultades económicas, que tiene una parte buena de la gestión, porque cada uno sabe mejor sus obligaciones, sus obligaciones, eh, eh, cuantifica sus gastos uno mejor en su región que no en, en un estado centralista como había ahora, eh, hasta, eh, bueno, hasta antes. Pero bueno, Francia es un estado sumamente sí. centralista, y se administra muy bien, es más rico que nosotros. Entonces yo yo tengo, no sé, yo no, en algunas cosas viene muy bien, pero otras no sé, no, no, no tengo conocimiento para pensar y valorar cuál viene bien y cuál viene mal y ponernos en la media y hasta ahí. Sí tengo más claro en otras cosas que hay determinadas competencias que entiendo que no se deberían de haber traspasado, que, que funcionarían mucho menos eh, teniéndolas y administrándolas el gobierno central. Pero aquí en cuestiones económicas no lo sé, no, eh, no lo sé. No veo, no veo que… porque mira, eh, hay algunos partidos que… Eh, abogan por la supresión del impuesto a sucesiones. Dicen, así, ah, en el anuncio. Y claro, la supresión. En, la, eh, eh, en el grupo primero. Se lo callan. O sea, no están diciendo mentiras, pero no están diciendo la verdad tampoco. Es una verdad a medias. Hay un, un partido político, Ciudadanos concretamente, lo digo hoy, eh, que aboga por de desaparecer el impuesto de sucesiones el, para el grupo primero, es decir, para los descendientes eh, y el cónyuge. Me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Yo creo. Además, es un impuesto que recauda poco, dos mil y pico millones es poco dinero en el conjunto del de, de Estado español. Muy poco dinero. Eh. Entonces no tiene, y es muy complejo, da lugar a muchos problemas. Eh, dos mil y pico. Quita los gastos del de personal de gestión de ese dinero, que no son dos mil, claro, porque ahí resta los gastos de esos ingresos. Ingresos netos, pues no, no, no pasa de los dos mil. Entonces lo no veo. ¿Qué no decía? No no no. no. Ah. Claro, a mí lo de la pregunta que han dicho antes. Dos viudos que con hijos que se casan. Esos. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el, el, el orden de eh, igual que si fueran hermanos? Dos viudos que se casan o sea, dos y, hijos, y dos que, que ah, tienen claro, hijos. Sí. que Ella también un... tiene hijos sí. de ah, anteriores sí, sí. matrimonios. No, son colaterales. Eh, los hijos, eh, en de sucesión, el orden de sucesión, cada uno será el primer grado eh, de padre a hijo y de madre a, a los hijos de ella. Ese es primer grado, eran en primer grado. Después, mutuamente, cuando se cruzan son por afinidad, tercer grado, porque son políticos, no son de sangre, es por afinidad. Entonces van al tercer grupo, heredan también, ¿eh? pero no son forzosos, solo es por afinidad. ¿eh? Hay que designarles, ¿eh? en el testamento a lo mejor, y después si queda algo, si no se les designa, por afinidad se heredaría. ¿Eh? Sí. sí, un detalle, un, un testamento típico de todos que usted los verá todos constantemente, son de un matrimonio que te está junto los dos, ...y se están, se denombran sus fructuarios o sus otros. Eso. ...yo lo que he visto siempre en mi experiencia de vida... ...es una fuente de conflictos enormes, sí. ...porque o sea, el, el cónyuge que vive... ...se encuentra con un patrimonio que es su fruto, ...pero también con unas obligaciones de ese patrimonio... ...que no quiere asumir... ¿Obligaciones? Puede, ejemplo, A ver si... ...por, por, por ejemplo... No sé, se dar, ...es decir una una casa o le dan un chalet o era en un palacio y eso tiene impuestos de inmuebles y eso hay que mantenerlo etcétera etcétera y están dispuestos a utilizarlo pero no a mantenerlo o sea, y los gastos no eso es constante ¿eh? y, ¿Y es los, gastos? Más, no, los gastos los gastos eso es eso es de la ley eso es esa esa no, pero vamos a ver es, no, es que no no, no le... los gastos los los paga ¿Quién? ¿En el caso del usufructuario? El usufructuario lo debe pagar, es el usufructuario, pero no los quiere pagar. Bueno, los paga la propiedad, debe pagarlo la propiedad. ¿Y de quién es la propiedad? ¿Y de los hijos. De los hijos. Sí, sí, ¿De los hijos? Sí, sí, sí, los hijos, la nuda, la nuda propiedad, la nuda propiedad... Están deseando que se muera su padre. Claro, claro, claro, Bueno, pero en eso, en eso hay una solución. Sí, no, no, sí, sí, sí a fuentes de problemas así, el dicho español, eh, en eso siempre hay el acuerdo. ¿Cómo? Pues... Hay que ponerse en cada sitio, porque cada persona es diferente y cada situación es diferente. Entonces, es ponerse de acuerdo, eh, un ¿eh? y, y, y, la, y la propiedad, la nueva propiedad, y dice, bueno, vamos a vender esto para mantener todo bien. ¿eh? Y entonces, tienen que firmar los propietarios, los que tienen la nueva propiedad, los hijos y la viuda. Se ponen de acuerdo, eh, venden algo y mantienen todo. Eso, eso, es, eso es así. Totalmente de acuerdo. Si no hay entendimiento, es que este es difícil. Es difícil, claro. Si estamos totalmente de acuerdo, lo único que pasa realmente es que ese matrimonio, Esas personas que van a hacer su testamento, pese a que ya no estarán allí y no sufrirán y se beneficiarán, piensan en qué pensarán de después de su muerte. Es bastante generación. Y hacen unos testamentos iguales para todos sus hijos. O que resulta de que las cosas no deberían ser iguales, porque usted sabe que se adona, que se hacen testamentos repartos ocultos unos años antes. Sí, difíciles de Sí, hay que prepararse, Hay que preparar. Es muy complejo. Ha una magnífica pista en Naoi creo que es una. La cosa, esto de la ley, con la cual yo me alegra. Me ha cobrado usted por ello. <risa> bueno, <risa> Yo estoy, Pero, lo digo aquí, o sea, que, que, que mi despacho esto, está o sea, abierto para todos ustedes, o sea, gratis, si ¿eh? He no. He dejado, Mar... Elisa sabe dónde. Eh? Elisa ya sí, sabe yo, dónde. No, ¿eh? yo lo licencio, verdad, sí, que sí, eso. No, mire, yo, eso es lo que mejor, se... mire. Lo mejor, lo, mire, lo mejor es una, una sociedad, es lo mejor. Mire usted, lo mejor. Lo que ocurre es que hombre, uno si tiene un piso solo, pues no, ¿eh? pero, pero es lo mejor. Es que va todo a la sociedad, todo, la sociedad paga todo. La sociedad tiene por su estructura eh, la posibilidad de, de, de deducir muchas cosas, eh, de, de absorber muchos gastos que la persona física con ese negocio no puede. La verdad es que llevar una sociedad eh, conlleva unos gastos de, de unos técnicos que saben cómo hacerlo... ¿Eh? y además que cada año se tienen que estudiar porque fiscalmente Hacienda cambia, cambia el impuesto a sociedades siempre cambia ¿eh? Eh, no mucho, es verdad ¿eh? pero que hay que estar el día a día para conseguir estudiar a fondo y sacar provecho fiscal porque no solamente es hacer el impuesto, no, no, hay que saberse bien la normativa ¿eh? las posibilidades que da tanto el gobierno central como los gobiernos regionales para sacar el mayor provecho fiscal a esa situación. Yo vivo en una casa, lo digo, no puedo, como no puedo poner un ejemplo de un cliente, me pongo yo. Yo vivo en una casa alquilada a la sociedad patrimonial mía, donde están mi mujer y mis dos hijos. Yo vivo yo creo, el domicilio mío está en Santander y mi mujer vive en Soto, la Marina. En otra casa que teníamos, allí allí vamos en verano y cada uno en un sitio fiscalmente, el domicilio fiscal. Ahí estamos. Y vamos, todo, todo, todo, todo. Pero al incluir a los hijos en esa sociedad, los hijos no son donación. No. No, vamos a ver, los hijos, esto hay que hacerlo, no el último día, hay que hacerlo con tiempo, Antonio, hay que hacerlo con tiempo. ¿Eh? Y a los hijos, por ejemplo, ellos han cogido y cuando se ha constituido la sociedad han dado un dinero. Han dado, eh, han dado un dinero y ya son partícipes de esa sociedad, normalmente suele ser una sociedad limitada. Ya saben que se llama participaciones y acciones en las sociedades da igual, acciones. Ellos suscriben unas acciones y ya son partícipes también. Y lo que se puede hacer, eh, cuando, no cuando uno tiene 50 años, pero cuando se tiene los medios, ya ir donando, donando participaciones de esa sociedad a los hijos, y las donaciones de este tipo de sociedades con actividad, la, eh, estas sociedades también tienen que cumplir algunos requisitos. ¿eh? yo no Es que no me he metido en profundidades porque entonces les iba a aburrir. Eh, sí. esa, esas donaciones tienen el 99%, lo mismo que la actividad, tienen el 99% exentas. Siempre que vivan esa exactamente... No, no. El, la, la normativa eh, son sociedades y la normativa de las sociedades, eh, es el impuesto de sociedades es de ámbito estatal. Y existe, existe también esa, esa, esa bonificación. ¿eh? Entonces, claro, yo cojo y de vez en cuando ah, doy unas acciones... ¿Eh? Eso cuando eres relativamente joven, entre comillas, eh, es conveniente que, eh, yo no lo digo en mi caso ahora aquí, eh, lo digo en general, es conveniente que la mayoría del capital la sustente o la ostente el matrimonio, que el bastón le tenga el matrimonio, eh, que no pase eh, la mayoría del 51% a los hijos. Porque pueden pasar... ¿eh? Yo he visto muchas cosas. ¿eh? Ya no... ¿eh? Totalmente. Un confesionario. Un confesionario, de ¿eh? verdad. el sillón de un psiquiatra. Sí, sí, ya como... ¿eh? Antes eh, estaban los confesionarios. Pero como eso ya no se utiliza hoy, pues... Los o sea, psiquiatras hacer, hacer y nosotros. Hacer, hacer una magnífica labor, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. No, es bueno, bueno, si no hay más, vamos a. Yo reitero, no, sí. no le he dicho en plan de eso. Mi despacho está abierto porque yo estoy casi casi jubilado. No, practico todavía, eh. No, pero hay un despacho numeroso y ¿eh? y con gente muy bien. Que, que te ayudó muchísimo. Sí, sí. Pero no es contigo. Yo soy sí, Begoña sí. la que me atiende. Begoña. Begoña es otra economista, compañera de despacho, como el que ha estado esta mañana conmigo, que ha estado ah, sí. aquí. Sí, sí, sí. Pues es un chico que de la universidad, economista, también pasó a, a mi despacho. tuvo Se casó, tuvo hijas. Eh, eh, han estudiado la carrera las hijas y una tiene profesora eh, en Londres de español, en un, en un instituto inglés. ¿eh? Uh -huh. sí, sí, sí. Eso, con treinta y tantos, treinta eh, cuatro, años en el despacho. Son, sí, sí. Eh, son expertos economistas, uh -huh. llevan llevamos concursos también, empresas. ¿eh? Eh, él, él es uno de ellos y Begoña es la otra que, compañera que lleva concursos. Sí hay. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero en el Centro de Estudios Montañeses con bueno, la imposición de la medalla en le, le, le, diploma. el diploma. Bueno, bueno eso, pues, muchas gracias, gracias, Francisco. Muchas gracias. Te escucha las, José Manuel. Enhorabuena. gracias las fotos, gracias. De rigor. Bueno, y dicho esto, pasamos al tercer punto del orden del día, que es la información breve que os voy a dar sobre la actualidad del centro. Bueno, lo primero decir que han justificado su inasistencia hoy por distintos motivos que les impedían acudir. Rosa Coterillo del Río, Aníbal González de Riancho Mariñas, Manuel González Arzuelo y Ramón Orrice Pinedo. Bien, en la cuestión de información, el ciclo de conferencias sobre Manuel Llano organizado por el CEN se desarrolló, como sabéis muchos, con normalidad, siendo muy didácticas y amenas las tres ponencias de Raquel Gutiérrez Sebastián, Bárbara Haynes y Jesús Herrán Ceballos. Creo que estuvo muy bien, magnífica concurrencia el primer día, estuvo bien el segundo, flojeó un poco más el tercero, quizás porque teníamos competencia con Miguel Ángel, que estaba en la Fundación Botín, y claro, eran dos cosas, al mismo tiempo, interesantes las dos. Una pena, porque estuvo muy bien la tercera ponencia. Y la prensa publicó información, creo que más que suficiente, amplia, estuvo muy bien el diario Montañés, etc. Bueno, en el amplio despliegue informativo acerca del Cabo Machichaco, con motivo de celebrarse este año el 125 aniversario de su explosión que ha desarrollado el diario Montañés del 28 de octubre hasta el día de hoy, por lo menos, han prestado su concurso mediante artículos de investigación, entre otras personas, varios miembros del centro. Me pongo yo primero porque fui el primero que... Esto, Antonio Martínez Cerezo, Raquel Gutiérrez Sebastián, Luisa Zantornil Ruiz, Elisa Gómez Pedraja, que salías el otro día muy elegante, la bien, muy bien. muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Y bueno, pues como ya sabéis todos, mañana, mañana en el Ateneo tendrá lugar la conferencia que impartiré yo acerca del tema enmarcada en las sesiones del habla de Cultura del diario Montañés. Se está llevando a cabo el intercambio de la revista Altamira número 88 y del libro Historia Coral de Santander y ya se han recibido bastantes acuses de recibo, o sea, van llegando, van llegando a sus destinos y, y ya entre el viernes y hoy pues se han recibido alrededor de 35-40 acuses de recibo de toda España. Se han recuperado 12 fotografías perdidas del archivo de Arte Montañés. Eh, el archivo de Arte Montañés mmm, le faltaban pues, una serie de fotografías. Creíamos que más de las que han faltado, y está trabajando mucho Virgilio en ese asunto, eh, pero faltan desde tiempos inmemoriales de hecho cuando Carmen hizo ya hace lo menos 12 o 14 o 15 años el listado de las que había ya faltaban eh, bueno pues ahora han aparecido 12 de las perdidas hace muchos tiempos que estaban hasta con su cartulina del centro y todo, su numeración eh, cuyas fotografías que son de, Santi, de la colegiata de Santillana de Santa María de Yermo y bueno, fundamentalmente de ahí, las entregó en el CEDIS, en el año 2012, un señor que se llama Giuliano Camillet Camilleri, quien las había adquirido en una imprenta, por lo visto, y las dio allí para que fueran devueltas al centro. No han llegado hasta ahora porque el centro, durante mucho tiempo, ha tenido allí... Bueno, de, de hecho, el centro tiene depositada su colección fotográfica, sobre todo los negativos, los vídeos, etcétera allí. Que se pueden conservar bien. Pero como decidimos que las colecciones, lo que es la de Archivo de Arte Montañés, la de Ceballos de León y demás, los positivos, los íbamos a guardar aquí, pues han vuelto para acá estas 12 fotografías que, bueno, completan o van paliando eh, la falta de la desaparición de una serie de ellas. Ya las ha escaneado Virgilio para colgar las imágenes en la página web con las demás del citado Archivo de Arte montañés. Entre las muchas consultas que ha habido este mes, que ha habido muchísimas, son destacables dos relativas al edificio Estatuas y Friso del Banco de Santander, que me han dado más trabajo que escribir un libro, porque preguntaban de todo, una de ellas de la Oficina Municipal de Turismo y la otra del británico Albert Hickson. Se han contestado, pero ya digo con mucho esfuerzo, porque he tenido que acabar para poder, para que se pudieran acabar enterando de todo. He tenido que explicarles dónde han estado las sedes del banco de Santander desde el principio hasta hoy, en qué fecha se trasladaron y luego lo que realmente representan las esculturas y friso del banco, que en cualquier página de o sea, cada página de internet dice una cosa y no es cierta ninguna. Con lo cual, pues claro, la gente estaba como muy muy despistada, ¿y esto qué es? ¿y qué representa esto? Si aquí ponen esta página que representa el comercio en esta estatua, en esta otra pone que representa el arte, en esta la cultura, pues no representa ni el comercio, ni el arte ni la cultura. O sea que ha habido que puntualizar mucho todo eso. Bueno, y fi bueno finalmente no. Un doctor de, en arte de Calatayuz, provincia de Zaragoza, ha pedido información acerca del pintor Ángel Espinosa, que aunque cántabro, nació en Calatayuz y entonces está preparando una monografía sobre este artista. Yo le he enviado los datos que he podido y, y escaneos de libros que hablan, de las partes que hablan sobre Ángel Espinosa, pero si alguien hay que tenga más información sobre el artista, pues el hombre quiere hacer un trabajo bastante exhaustivo y le vendrá bien todo lo que se le pase. Y bueno, para acabar ya, que ya va muy adelantado el maquetado del Altamira 89. También está ya a punto de pasar a la imprenta el libro de entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, una vez corregida la transcripción del texto y recibido el trabajo introductorio de Miguel Ángel Sánchez, que ya lo ha terminado. O sea que pronto se procederá a mandarlo a la imprenta. Y por mi parte no tengo nada más, así que pasamos a ruegos y preguntas. Eh, vamos a, a mandar ya la... la papel para que deis vuestro número de cuenta para la cuota que se empezará a cobrar a partir de enero. Entonces eh, lo mandaremos por correo electrónico, pero los que estéis aquí ya os lo, os lo damos. Hemos hecho un, un documento para que se ponga el nombre de apellidos, el, el DNI y el, el número de cuenta. Para o sea, es que tengan una cuota mínima de 30 euros, entonces hay que poner el banco y todos los... los todos los números de la cuenta con el IVA incluido. ¿vale? Mm. Entonces, eh, para ir recogiendo todos los datos y ya a partir de, de enero, Patricia lo, lo hará para, para que paguemos la cuota. Entonces, bueno, pues, los números recogerlos... Número bueno, pues uno... Pues si no hay más ruegos ni más preguntas, agradecer nuevamente la asistencia de todos. Por supuesto agradecer al conferenciante su intervención que tanto nos ha ilustrado sobre un tema que nos interesa a todos, por cierto. y y nada pues anunciar que el próximo mes si no hay cambio de si no hay cambio de última hora dará su conferencia de ingreso Jesús Hallado Arenales que creo que nos habrá sobre algo de ferrocarriles de cantar de ferrocarriles así que hasta hasta la próxima